El proyecto de hoy va a ser un enterizo precioso para niñas de 2 años. Tenemos la tela previamente cortada guiándonos del patrón. Cortamos la parte inferior con el doblez de la tela de este lado. Cortamos la parte delantera más corta y la parte trasera con el aumento. Así, con este mismo patrón nos vamos a guiar para cortar la cuarta parte de la parte inferior. Así exactamente igual. Y para la parte superior de este enterizo también cortamos la tela, parte trasera y parte delantera. Estas son las medidas de la cuarta parte. También cortamos las franjas para el faralao en el escote de 100 por 10 centímetros, acá la tenemos. Y los tirantes. Todas las medidas se encuentran en el patrón que al final del video lo vamos a visualizar con mucho más detalle. Para que puedan ver cómo la pueden realizar, cómo van a trazar estas medidas. También tenemos los tirantes por acá también vamos a cortar unos refuerzos para la sisa vamos a utilizar una tela, un algodón esta tela estira solo un poco pueden también utilizar tela rígida para este lindo proyecto esta es una tela muy suave y también podemos utilizar tela stretch para iniciar con la parte inferior vamos a colocar encarando las partes principales y realizamos costura por acá, por el tiro, costura recta y overlock luego de realizar la costura nos queda así antes de cerrar la parte inferior vamos a colocar un detalle en el ruedo vamos a realizar costura con overlock por todo el orillo luego vamos a doblar un centímetro hacia arriba podemos planchar para que nos quede más bonita esta costura para el ruedo luego de realizar la costura nos va a quedar así, esto es el ruedo realizamos el doblez de un centímetro hacia arriba antes realizamos overlock, así para luego colocarle un detalle. Antes de cerrar por la parte de la entrepierna vamos a colocarle un lindo detalle. Vamos a utilizar este encaje, un encaje grueso. que pueden conseguir en las mercerías. Podemos utilizar un encaje más fino. O ubicamos uno grueso y lo doblamos a la mitad y lo cortamos. Así como vamos a realizar en esta ocasión. Podemos colocarle cualquier detalle, otro tipo de tela. Para resaltar podemos colocarle pompones. Pero en esta ocasión vamos a utilizar este lindo encaje. Cortamos el sobrante, emparejamos de este lado y cortamos a la mitad para obtener dos ya que es bastante grueso y colocar uno para cada lado. Así realizamos el corte justo al centro. Recuerden que este proyecto lo pueden realizar con cualquier tipo de tela, estampada, unicolor. También pueden variar el color del de encaje. Para confeccionar este lindo proyecto. Con estas medidas es útil para niñas de 2 años. Muy bien, cortamos a la mitad. Dividimos una para cada lado. ¿Vale? Con este detalle en la parte superior. Vamos a dejarla así para que quede en la parte baja. Para ubicarla vamos primeramente... A colocarla así, encaramos estas partes principales, realizamos una primera costura para luego doblar y nos quede sobre la costura del ruedo. Así, tomamos la medida donde vamos a pasar la primera costura, por acá. Luego doblamos, así, para que nos quede sobre la costura. Del otro lado igual. Hemos realizado esa costura, fíjense que bonito. Primera costura recta. Ahora abrazamos este orillo así para que nos quede estos detalles, estas curvas que tiene este precioso encaje hacia la parte inferior, del otro lado también. Hemos realizado un pespunte acá sobre el encaje para que quede dobladito. Lo realizamos con hilo color blanco en la parte superior y utilizamos en la bobina o en el carrete hilo color pino tinto para que no se note y nos quede más bonito, ahora vamos a cerrar la parte de la entrepiernas para ello vamos a voltear extendemos encaje y parte inferior y pasamos costura recta y overlock hemos realizado la costura cerrando esta parte inferior colocando juntas las costuras y nos queda así de bonito ahora vamos a trabajar con la parte superior acá tenemos la tela previamente cortada y para hacerlo vamos a encarar estas partes principales así es muy fácil y vamos a realizar costura por laterales costura recta con overlock lista la costura por acá la tenemos vamos a trabajar con la sisa vamos a extenderla así y vamos a colocarle un refuerzo para ello ubicamos de la misma tela una franja, la cortamos de forma inclinada al sesgo, esta franja mide 2.5 centímetros de ancho, vamos a encarar estas partes principales pasando una primera costura recta, luego vamos a abrazar ese orillo así hacia adentro, doblamos un centímetro y volvemos a pasar costura, del otro lado igual lista la costura, colocamos ya el refuerzo en ambas cizas, fíjense qué bonito queda en la parte interna, un bonito acabado, ahora vamos a trabajar con la parte superior, acá le vamos a colocar una franja, acá la tenemos, las medidas se encuentran en el patrón, esta es una franja larga, que le vamos a colocar como detalle, vamos a realizar costura por laterales para formar un círculo, cerramos esta abertura realizamos un ruedo por acá y en la parte superior también, vamos a realizar esas costuras muy bien, realizamos un overlock en esta parte inferior, como ruedo cerramos esta parte uniendo las puntas costura recta y overlock vamos a ubicar la mitad vamos a realizar un ruedo doblando un centímetro en la parte inferior luego de realizar ese ruedo vamos a ubicar la mitad colocando esta costura justo a la mitad así acá tenemos las mitades vamos a realizar una marquita por acá vamos a realizar un piquete para identificar estas mitades y en la parte del top también vamos a ubicar la mitad doblamos y marcamos las mitades también realizamos un pequeño piquete Luego de tener estas marcas vamos a colocarlas juntas y nos quede bien parejito, bien distribuido la parte de este detalle o este faralado que le vamos a colocar en la parte superior. Y lo vamos a hacer así. Colocamos juntos los piquetes y la costura de la parte trasera con el piquete también del top y vamos a realizar costura con overlock por todo el contorno de la parte superior recuerden que en la parte inferior del ruedo vamos a realizar un doblez también de un centímetro vamos a realizar esas costuras lista la costura, realizamos overlock por todo el contorno fijando así este farlao, este detalle con la parte superior de esta blusita muy bien, realizamos overlock por todo el contorno ahora vamos a doblar 2 centímetros hacia adentro para realizar costura dejando un espacio sin coser este espacio nos va a permitir introducir un elástico más adelante, vamos a realizar ese doblez de 2 centímetros y pasamos costura recta lista la costura, 2 centímetros, dejamos un espacio sin coser por acá vamos a introducir un elástico, acá la tenemos, esta abertura pero antes de introducir el elástico vamos a colocarle un detalle acá tenemos el elástico, mide 1 centímetro de ancho y el largo que vamos a utilizar va a ser de 55 centímetros Cortamos este elástico, pero antes le vamos a colocar un detalle, también un encaje en la parte superior. Por acá lo tenemos, es el mismo encaje que utilizamos para la parte inferior de este enterizo. Acá lo tenemos, un encaje muy bonito, grueso, y lo vamos a colocar así. Sobre la costura que realizamos, costura recta por todo el contorno. Al llegar acá vamos a unir los extremos de este precioso encaje. Cortamos el sobrante y unimos los extremos. Lista la costura, ya colocamos este lindo detalle. Así. Por todo el contorno realizamos costura recta. La unión del encaje lo dejamos hacia la parte trasera. Acá tenemos el espacio sin costura. Sin coser para introducir el elástico Por acá lo tenemos, le colocamos un imperdible en la punta Y vamos a irlo introduciendo, deslizándolo por todo el contorno Así Muy bien Luego de introducirlo por todo el contorno Nos quedan aquí ambas puntas del elástico Por acá tenemos la otra vamos a unir estas puntas con costura para que no se salga le colocamos otro imperdible acá lo tenemos unimos las puntas, puede ser con aguja a hilo o a máquina realizamos varias puntadas para que nos quede bien fuerte esta unión lo introducimos y cerramos ese orificio muy bien, ahora vamos a colocarle los tirantes Por acá están las medidas, se encuentran en el patrón. Al final la vamos a observar. Para los tirantes vamos a doblar un centímetro de un lado, otro del otro lado y abrazamos. Vamos a realizar costura recta. Del otro lado también. Doblamos justo a la mitad y lo colocamos en la cuarta parte. Hemos realizado la costura. Acá están. Del otro lado también para fijarlo vamos a ubicar la cuarta parte por acá vamos a continuar la costura de la sisa uniéndolo con el tirante Así. En la parte delantera también, en la parte trasera. Vamos a realizar una pequeña costura para fijarlos en ambos lados. Por acá lo vamos a colocar. Nos puede indicar desde dónde nos ven para enviarle un saludo. Hemos realizado la costura fijando así los tirantes. Ubicando la mitad de la mitad. Acá la tenemos. Realizamos una costurita recta. También de este lado. Ahora sí, vamos a ubicar la parte inferior de este enterizo para unirlas. Acá está. Y para unirla vamos a utilizar la costura de lateral. Vamos a dejar esta parte hacia la parte delantera. La parte trasera es más larga y esta es la parte delantera un poco más corta. Vamos a dejar la costura esta hacia la parte trasera. Vamos a ubicar la costura de lateral del top con la costura lateral de la parte inferior, Así. A partir de allí vamos a ir realizando costura recta y overlock por todo el contorno. Desde este lado, en la parte media, vamos a ir realizando la costura por todo el contorno pendientes que las costuras de laterales queden juntitas vamos a realizar costura recta acompañado de overlock hemos realizado la costura uniendo así la parte superior con la parte inferior por acá en esta parte media el paso siguiente es colocar un elástico en esta pestañita que nos queda por acá 2 centímetros aproximadamente que nos queda por acá vamos a dejar para realizar la costura luego de realizar esta costura vamos a abrazar con esa pestañita un elástico que le vamos a colocar vamos a doblar hacia arriba así y por acá tenemos este elástico de ancho mide un centímetro y el largo que vamos a utilizar es de 46 centímetros acá lo tenemos vamos a unir las puntas con una costura doble Puede ser con la máquina o con hilo y aguja. Luego de realizar esa costura, vamos a colocarlo acá y abrazamos con esta pestañita pasando costura recta sin pisar el elástico por todo el contorno. Hemos realizado la costura, abrazamos este elástico, fíjense qué bonito nos queda en la parte media de este lindo enterizo. Así va a ajustar un poco más, es un ajuste suave. Acá lo tenemos parte interna abrazadito forradita la elástica fíjense qué bonito le da forma a este precioso enterizo para niñas para niñas de dos años ahora sí quédense para que puedan observar paso a paso el patrón de este precioso diseño del día de hoy adicionalmente le vamos a colocar un detalle acá tenemos esta franja de tela la cual realizamos costura, volteamos y nos va a quedar así como un pequeño listón Podemos realizarlo también con cinta Vamos a realizar una costura en el centro y realizar el lazo Otra opción es realizar primeramente el lazo y colocarlo con hilo y aguja unas puntaditas Para colocarle este detalle justo al centro Acá lo tenemos, vamos a realizar esas puntadas y colocar este lindo lazo Por acá Cosemos con hilo y aguja es muy fácil, así como lo estoy realizando, ustedes mismas pueden hacerlo. Este diseño o el patrón que vamos a ver a continuación, guiándote de estas medidas, vas a obtener este precioso enterizo para niñas de 2 años. Así que quédate, una vez más te invito, para que puedas observar paso a paso el patrón. Acá lo tenemos. El patrón lo vamos a realizar en un pliego de papel para este lindo diseño. Colocamos los márgenes, línea horizontal y línea vertical para la parte superior y la parte inferior Colocamos por acá nuestro punto de partida en la unión de estas dos líneas Vamos a dejar 2 centímetros por acá Y colocamos un puntito por acá De este punto vamos a medir con nuestra cinta métrica o regla 9 centímetros en la parte superior de este punto hacia adentro Luego desde el punto inicial vamos a bajar 18 centímetros Colocamos un punto, estamos trabajando con la cuarta parte de las medidas totales De este punto hacia adentro medimos 16 centímetros Colocando un puntito y trazando línea recta por acá Vamos a subir desde este punto hacia arriba 10 centímetros 10 centímetros para costura del lateral colocamos un punto y este punto lo unimos con una línea curva con el punto que tenemos acá para obtener así la sisa le colocamos el centímetro para la costura por todo el contorno en la parte inferior colocamos 2 centímetros por acá va el doblez de la tela para la parte trasera y la parte delantera de la parte superior a esta parte superior le vamos a colocar un faralao, recuerden Para ello vamos a ubicar una franja de la misma tela De 100 centímetros por 10 centímetros Va en la parte superior esta franja Vamos a colocarle también los tiros o los tirantes Y estos tirantes miden 30 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho Acá lo tenemos, los tirantes lo vamos a hacer también con la misma tela para realizar la parte inferior de este precioso enterizo, vamos a continuar con los márgenes, línea horizontal y línea vertical, por acá. Colocamos un punto en la unión de las dos líneas. Y vamos a trazar las siguientes medidas. Desde el punto inicial vamos a medir 2.5 centímetros y colocamos un puntito por acá. Luego de este punto vamos a medir 16 centímetros y colocamos un punto. Desde el punto inicial vamos a bajar 19 centímetros. Colocamos un punto por acá. Luego de este punto trazamos una línea así, como se observa, semicurva, para obtener el tiro. De este punto hacia afuera medimos 3 centímetros para el aumento de la parte trasera. Continuamos en esta línea curva. Luego vamos a bajar 5.5 centímetros y colocamos un punto de este punto hacia afuera medimos 2 centímetros para el aumento y unimos estos dos puntos con una línea recta de este punto hacia adentro colocamos un centímetro para completar el aumento de 3 centímetros y trazamos línea recta por acá luego hacia adentro medimos 19.5 centímetros trazamos línea recta y colocamos un punto unimos estos dos puntos con línea recta para el lateral del short vamos a colocarle el centímetro para la costura por todo el contorno, es la cuarta parte de las medidas con el aumento para la parte trasera, podemos realizar el corte en el lateral o podemos realizar un doblez para no colocarle costura en el lateral como lo hemos realizado, también queda muy bien vamos a obtener parte trasera y parte delantera con este mismo patrón muy bien, acá lo tenemos, este es el diseño que vamos a realizar o que realizamos Déjanos tus comentarios si te ha gustado este proyecto